Aunque te parezca increíble, Sam, si sí me retracté, soy su salvación. Conozco detalladamente los planes de estar. No me menosprecio.